esta intervención en esta Junta General de Accionistas tiene como objetivo ser la voz de la plantilla de Banco Santander. Excelentes beneficios gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación de todos y cada uno de los empleados y empleadas de esta entidad. El sistema de incentivos es frustrante, injusto y totalmente opaco, algo que la plantilla no se merece. Con objetivos que se modifican continuamente durante el periodo de consecución, donde se establecen decenas de llaves de cobro para impedir alcanzarlos o se comunica el objetivo de margen a un mes de finalizar el plazo. Señora Presidenta, los directivos tóxicos han vuelto a aparecer en escena, continuando con las malas prácticas de antaño. La presión por cumplir los objetivos sigue siendo insostenible. Las comisiones hemos solicitado la apertura de nuevo del Observatorio Sectorial y, evidentemente, pedimos que Banco Santander no trate de dejar otra vez a la mitad de la plantilla sin subida salarial real, por aplicar la cláusula de conversación-absorción. Es el momento que Banco Santander demuestre lo que le importa a su plantilla. Comisiones Obreras seguiremos trabajando y luchando por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de Banco Santander.